de una coreografía musical por parte de direccionamientos como antes que nada en los videos anteriores hemos ya trabajado cómo se conforma una composición musical el aeróbico primero es una frase que está compuesta por ocho tiempos después es la unidad que está relacionada con la unión de dos frases y un bloque musical que está formado por dos unidades o cuatro frases. En este caso cuatro frases, recordamos, este es un bloque conformado por cuatro frases o dos unidades. Dos unidades que está conformado por dos frases y una frase está formado por 8 tiempos, vamos a trabajar ya en el desarrollo, primero vamos a ejecutar los pasos sencillos básicos para que ustedes puedan practicar en su casa, vamos a evaluar primero, a trabajar acerca de los de la elevación de rodillas, solo eleve rodillas, eso vamos a formar bloques solo con los pasos básicos vamos vamos con talones solo talones bien, Recuerden que ustedes pueden realizarlo con su familia y aprender de una forma más práctica cómo se compone una coreografía de heroicos. Vamos a de rodillas. Vamos. Eso vamos calentando vamos a hacer talones vamos talones eso ahora vamos a ejecutar dos launch doble, vamos a hacer doble vamos a hacer doble eso, muy bien, vamos dobles Vamos, paso B. Paso B. Y después nos quedamos solo en rodillas. Vamos a construir. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, construimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡Pum! dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡Pum! dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡Pum! dos, tres, 4, 5, 6, 7, talones. Solo talones. ¿Sí? ¿Nos fue va bien? Vamos a construir. Ahora los talones, dirección. Vamos laterales. Vamos, solo talones. Pongo lateral. Hacia atrás. Hacia adelante. hacia atrás y construimos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 lo giramos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6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 Vamos, aquí solo vamos a construir solo brazos. Coordinar solo brazos. Vamos, abajo, arriba, abajo, arriba. Dale, arriba. Eso. Recuerde, coordinación. Vamos, vamos. muy bien las últimas y paso B este también vamos a construir haciendo un giro vamos es un poco complicado pero practicando puede usted mejorar vamos ya le cogimos el paso vamos a construir Vamos, vuelta. 1, 2, tres 4. tres cuatro 1, 2, tres 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 listo vamos a trabajar ya en la construcción agrábica en dirección ahora primero hacia adelante, hacia los lados doble doble y giro listo vamos con ánimo Rodilla. Atrás otra vez la última lateral giro otra vez otra vez vamos longe vamos Vamos, pasó eso. Última, última. Muy bien, bueno, ahora sí. Vamos a la construcción. Última, ¿qué le hacemos? Ya, un ejercicio, un ejercicio. Dobles y paso B. Formando con la canción. Vamos. Cojamos el ritmo. Cuatro, tres, dos. Ahora. Dos, tres. Regreso. Talones. Regreso. Doble. Otra vez. Paso B. Última. Y me quedo. ¿Listo? Otra vez. Vamos a hacerle dos veces. Dos veces el ejercicio. Vamos. Vale talones regreso doble doble doble paso B. vamos listo vamos listo vamos otra vez cuatro, tres, dos ahora vamos una vez marchamos eso vamos a hacerle ya tres veces tres veces recuerden que la hidratación es importante para que ustedes puedan mantenerse activas Vamos, rodillas Rodillas Salones Vamos, doble Vamos, otra vez Paso B y otra vez Otra vez, vamos a saber vamos vamos doble vale vamos otra vez última balones derecha, izquierda, arriba, abajo para mejorar su conciencia espacial su ritmo su dirección vamos, arriba los brazos abajo vamos arriba abajo vamos solo ahí, vamos a bajar lo que es la frecuencia cardíaca. Toda actividad, así como sube, tiene que bajar. Para mantener saludable, recuerda igualmente la hidratación y la nutrición. Para mantenerse muy bien. Después de esto, recuerde descansar. Y... Hemos desarrollado ya el proceso del aeróbic con direcciones, muchas gracias, bajamos, estiramos, vamos hacia la izquierda, hacia la derecha, giramos el cuerpo hacia la derecha, flexionamos las rodillas, Cambiamos, extendemos, muy bien, muchas gracias, espero que les sirva este video para que puedan desarrollar muy bien la clase, nos vemos en la próxima oportunidad.